Hola a todos amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en el mundo y a la hora que estén viendo este video. Yo soy Isaac Real y hoy vamos a hablar de cómo son los centros comerciales aquí en Almaty, Kazajistán. Por eso, sin más preámbulos, comencemos. Estamos en las afueras del Centro Comercial y como pueden apreciar contamos con un anfiteatro que varias veces a la semana ellos hacen sus actividades para los niños, para la familia y es una cosa de entretenimiento porque las personas vienen y no solamente para comprar su comida o sus necesidades, también pueden apreciar de alguna pequeña eh, obra de arte para los más pequeños de la casa. Bueno ya llegamos a lo que es la entrada principal del centro comercial, este centro comercial es uno de los más importantes que podemos encontrar aquí en la ciudad de Almaty, se llama Mega Center, así que vamos allá. entrar y como dato muy curioso, eh, las personas que tengan la vacuna tienen que hacer un test en la puerta con un programa para saber que eh, puedes entrar en el supermercado las personas que no estén vacunadas o que han estado enfermas no se lo permiten, son medidas de seguridad debido al coronavirus, vamos allá en vez de significa que no hay problema así que vamos para adentro ya estamos en una tienda que son como obras de arte, quizás algún que otro souvenir. Típico de Casabastán. Algunas obras, collares, pinturas, cosas de la cultura nacional. Aquí estamos viendo unas pinturas súper lindas. Obras que te puedes encontrar en los pasillos del supermercado, en una exposición. Miren, escultura, muy lindas. Para los amantes del vino, ¿qué tú crees David? ¿Eh? Para los amantes del vino Una biblioteca especial Con todas las marcas que usted pueda querer Y emborracharse de los... <ríe> y esto de cosas eh, coméntame Estos son como dulces secos eh Dulces secos, maní, semillas, almendras Dulces parecidos a tu ron parece que esto es, si no me equivoco, de la zona caucásica turca. Voy a preguntarle a medio. ¿De qué es esta estilo, ¿De qué estilo? es? da, estilo? ¿De estilo? estilo? Sí, ¿De estilo? ¿De estilo? ¿De ¿es estilo? ¿De esas son cosas que son de la cultura de Uzbekistán y el muchacho le hice la pregunta y me dice que en Uzbekistán se hacen mucho estos tipos de luces, estos tipos de. ¿Es nacional. Aquí dentro de los centros comerciales también pueden aparecer los bancos. Que decir que las personas vienen aquí no solamente para comprar comida, comprar otras cosas, también a resolver gestiones. Lo mismo dentro, está un banco, con una tienda de electrodomésticos, con un supermercado, todo para que tú puedas resolver las situaciones que necesites. Aquí pueden ver pequeñas imágenes de un supermercado, donde la gente compra su comida, sus productos, más cosas. Aquí ropa de cama, Camas, almohadas... Calderos y platos y cosas para la cocina. Sí, hay y aquí yo, Sí, este es un lugar especial donde hacen unos masajes en una silla. Nunca lo he probado, pero dicen que es muy relajante. Y esto que ven ahí, a ver, es muy interesante. Es una tienda de cosas para mascotas. La tienda se llama Mishka. Que Mishka es como un oso, ¿no? Un gato. Ah, un ratón. En el hombre cómo anda de ratón? Misco, ratón. Un ratón. Y aquí puedes encontrar sí, las distintas cosas para animales, para perros. Por ejemplo estas son más filas donde tú eh, sales con tu mascota, tu gato o perros si son chiquitas, Comidas para perros, para gatos, jaulas, cosas muy interesantes. Esto que ven aquí es una farmacia y en Kazajistán la pueden encontrar donde quiera. Y por supuesto no puede faltar en un centro comercial. Y cada vez que necesites comprar cualquier tipo de medicina están en todas las esquinas. Otra tienda con utensilios, y distintas cosas para la casa, para el hogar. Y aquí tenemos una atelier, o sea, un lugar de costura donde tú puedes también arreglar tus ropas. Eso significa que los centros comerciales son bastante completos y en él puedes hacer muchísimas cosas. Aquí, por lo que pueden ver, son gorras y sombreros de la cultura kazaja. Cosas con unos acabados artísticos muy lindos, muy bellos, por lo que pueden ver. Miren, esto viene siendo como un ajedrez. Pero tienen las figuras y la, la forma, como vienen siendo los tribales que eh, tienen la cultura kazaja. Esto se llama yurta, es pequeña por supuesto, pero es como una representación pequeña de las casas eh, nómadas donde vivían las personas de Kazajistán hace muchos años atrás. Algo muy lindo, muy bello. Muestra un arte muy precioso, lo que son los souvenirs. Pero ajedrez, ¿Qué bonita. Está precioso. Un cuero. Un pequeño mapa. Las famosas matrioscas. ¿Cuántas tú crees que hay en el, dentro de la grande? Todas esas que tú crees. Esto de aquí por lo que ven es, son, son platos y, que tienen las figuras de Uzbekistán. Son platos nacionales con la, eh, el arte de, de grabado de Uzbekistán. Estos son lo, lo, los platos típicos. ¿Se ¿Sí pueden apreciar la bandera de Kazajstán. de patinaje donde vienen tanto los niños como los adultos. En estos países por el clima estos es algo muy populares y por lo que pueden ver eso es, es como, son como ayudadores para que los niños aprendan yo todavía no he aprendido lo más probable es que me caiga preferido no, pero patinar a lo mejor no, no, no, eso es problema de ellos mira para acá, que estaba mirando mal ¿Eh? ¿no te gusta el patinaje? no, eso es problema de ellos no, no, no, le descargas a esta tarde, eh le gusta más mirarlo, pero no practicarlo. ¿eh? Anda ahora siento forma de normalito, así las mujeres se van aprendiendo y no se desprenden de el proceso. En este momento, el guardia de seguridad nos comentó que no podíamos seguir firmando con la cámara y tuvimos que seguir con el teléfono. Estamos aquí en la parte de la comida. Esto es un piso donde hay todo tipo de diferentes variedades de fast food, comida rápida, gastronomía. Y las personas, antes o después de comprar, vienen aquí y se comen lo que les gusta y siguen pasando rápido. aquí estamos en una parte que sería la parte de la fanaticada de la mamá de David. ¿Qué, ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de esta zona? La pura mía aquí es esta cola grande que pueden ver es para el Cape Sea. donde quiera. Los pollitos fritos de estos son populares. Baskin Robbins es helado caro, pero helado muy rico, como pueden ver. Esto es muy interesante, esto es como una maqueta grande maqueta de, toda, de todo el centro comercial y algunos edificios que están alrededor de él, la pueden apreciar ahí, con su parqueo, la estrella y el centro comercial en general. Esa parte que ven ahí, ese edificio de raya, ese viene siendo el cine. tiendas preferidas, no solo por el hecho, que venden muchos juguetes y muchas cosas para los niños, muchas confituras, pero también venden lo que son todos los juegos de PlayStation, Nintendo, Xbox. Una tienda muy grande, venden muchos libros para la gente que le gusta leer. Claro que los libros aquí en su mayoría están en ruso. Juegos de mesa, juegos de mesa, monopolio, el famoso monopolio, por supuesto, en ruso. Unos peluchines aquí, los uh, más pequeños, Juguetos, juguetes de construcción. Aquí los juguetes están separados por edades. Tú puedes ir directamente a, a un lugar si dices de qué edad es el niño y directamente ves qué juguete sirve para él. Los leos que son bien famosos. Aquí hay mucha variedad, de todo tipo. Aquí tenemos a Lego Super Mario y Luigi. Aquí, por lo que pueden ver, muchos juegos de Nintendo Switch Las consolas aquí abajo, los estuches y Algunos que otros peluches también de la temática aquí va allá es Playstation Por supuesto, Playstation aquí es más famoso que Nintendo Por eso siempre van a encontrar mucho más juegos y mucha más variedad de este es Juegos de Playstation Como les había comentado también venden muchos libros, no solamente libros para niños, también libros para adultos. Es una tienda donde la gente cuando quiere leer especialmente viene a este tipo de tiendas a encontrar eh, libros para los que les gusta leer. A los aficionados en Manga, aquí tenemos a NARUTO Aquí también podemos encontrar todo tipo de juguetes y accesorios para la Navidad Aquí en Kazajistán se celebra mucho eso y en esos tiempos todo el mundo compra sus bolitos sus bolas Estamos acercándonos, todavía no estamos en diciembre pero ya se pueden encontrar algunas cosas Esta tienda es el paraíso de los dulces como que pueden ver son todo tipo de dulces, grasutes. Aquí como en estos, eh, ¿cómo se llama? Estos toneles. Toneles. De todo tipo de sabores, chocolates, a no, mirar del lado acá. Estos vetecitos tienen forma de, no sé, gusanito, cocodril. Bistima, cocodril. Estos sí son gusanitos. Yo recuerdo que yo comí algunos de esos cuando era más chiquito. Este? Estos caramelos gigantes Con un caramelo tienes comida, ponme ¿De qué sabor tú crees que sean los negros? ¿Sí? La menor idea, ¿no? Estos son de los blanditos Aquí sus palitos de chocolate Ahora estamos en una tienda deportiva, aquí en este país por tener mucha, mucha nieve y ser muy, muy duro el invierno se venden muchos utensilios para el deporte de invierno, lo que pueden ver aquí tienda deportiva en general, por eso no solamente cosas de invierno, venden de todo hasta implementos para gimnasios, zapatos, ropa deportiva, etcétera En este piso, eh, que es el tercero, el último, van a encontrar muchos restaurantes ya de un nivel más grande de lujo eh, por supuesto con precios un poco más elevados ya lo que era en el segundo piso, más bien era comida rápida. Una pizzería, fundada en el 2002. Este es un restaurante steak, steakhouse crudo. David, este tipo de lugar no viene, es la carne no... Parmesano Group y eso es como un grupo de distintos restaurantes que hay por toda la ciudad, que en los restaurantes lo mismo pueden ser una pizzería, que pueden ser de carne, que pueden ser de cualquier cosa, pero pertenecen a Parmesano Group. Eso da seguridad de que la calidad de esos restaurantes y la comida es de primer nivel. Starbucks, David se quiere echar un cafecito, el hombre de los cafés. Me gusta el café. Por supuesto, está de más decir que en estos lugares venden unos cafés llenos de leche, eh, súper grande, nada que ver con el café cubano. No voy a decir que está malo, malo no está, pero, pero no tiene nada que ver. Es una cosa completamente distinta. A tomar café puro decir que está mal. Pero tiene una buena calidad, pero no es el café cubano ni café colombiano. Aquí podemos ver dos jirafas que están adelantadas en la Navidad. Para esa jirafa la Navidad ya empezó. Vamos a ponerle Bolek y Lolek, porque son dos. Que estamos en una zona ex-soviética. Aquí tenemos una pereza, una, una pereza, una pecera gigante. Aparte de la pereza que tenemos. Además, aquí podemos encontrar a este compañero. Son ver. de verdad. ¿no? Venga acá, aquí entrenos, ¿cómo tú crees que se llama ese compañero? No, yo no sé. No, pero tiene cara de que. En, no sé si le pones a le puse un nombre cubano que le No. Manolo. Manolo, Manolo, que ahí. ¿Qué hay? En la Junta. Me para Esto relaja de verdad, mi amor. Mira qué lindo está eso, hermano. Mira el color es más lindo. Mira los dientes, mira los dientes. La lentita. Dientes Le falta algunos alumnos en la escuela, pero con los que tiene se defiende. Puede ser que los tengan, no sé. Es su en esos un sitio. Sí, ¿no? Es hecho durísimo, man. ¿cómo le darán comida? el dando Bueno, esto es todo por hoy amigos. Espero que les haya gustado mucho el video. Y en ese caso, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Y déjenme en los comentarios que les ha parecido este video de cómo son los centros comerciales en Almaty, Kazajistán. Nos vemos pronto en un próximo video y hasta la vista.